Bueno, ¿me voy a ver si me escuchan a mí? Buenas tardes. Se escucha porque estoy con la voz que, que habitualmente no, no se caracteriza por ser ¿no? de un registro muy, muy muy potente. Ahora la tengo debilitada, así que vamos a hacerlo. Vamos a dejar la vida en la cancha. Sí, va, si no se entra a no escuchar. Y si no te micrófono. Puedes, no puedes, no puedes. Pues, generalmente lo rechazo, pero. Si, si ven que no se escucha, capaz que ayuda. O si, o si a la medida que hablo voy voy bajando. Hoy me cuidé, no mandé ningún audio de WhatsApp eh, para llegar con algo. Con, con el resto. Che, bueno, en primer lugar, felicitaciones a, a, a todos ustedes que trabajan en, en los proyectos, en los espacios de formación integral, y a los compañeros, las compañeras de la unidad de extensión y la unidad de comunicación por, por estos productos, estos materiales y el, y el video, están todos muy, muy bonitos y, y muy interesantes, eh, bueno, para, para difundir, además de las cosas que hace el Licef, difundir eh, también una perspectiva, ¿no? que en el folleto, en pocas palabras, logran situar como ya una diferenciación conceptual que marca un, un, un, eh, un, un ordenamiento de lo que se está hablando que, que, que ayuda mucho. Eh, así que, bueno, felicitaciones y gracias por la invitación. Eh, Leti me pidió un poco que pudiera decir alguna cosa sobre la extensión universitaria en este diálogo, en esta referencia al centenario de la reforma de Córdoba. ¿no? Eh, y así como un poco lo, lo hacían las personas que participaron del video, en lo que comentaban, también yo lo voy a hacer de la única forma que se puede hacer, que es de algún modo interviniendo en debates eh, del presente, de la actualidad. ¿no? Toda conmemoración implica siempre una intervención activa en... en en las discusiones de, de la actualidad, ¿no? y, en las, y, y, y pone en juego, eh, junto con las interpretaciones sobre el pasado que se, que se revisa y se conmemora, ideas sobre el futuro, ¿no? Ese es el, el único registro de, en que se puede hablar de, de, de estas cuestiones. Así que un poco ahí voy a, voy a intentar compartir alguna, algún comentario para poder conversar. Eh, lo primero que hay que decir es, es eh, que también ya lo dijeron ustedes en... En el video en particular había una plaquita ahí cuando arrancaba el video que decía Extensión Universitaria, antecedente y producto de Córdoba, ¿no? eh, Y creo que, que eso sintetiza bien un poco eh, eh, una idea que es que Córdoba, que la extensión fue tanto productora como producto de Córdoba, ¿no? En esa dialéctica eh, que nos habla de que existía previamente, pero no fue la misma. A partir, de, a partir de eso, que además llamamos Córdoba para simplificar, ¿no? Porque eh, hay que descentrarlo geográficamente de Córdoba y también temporalmente del 18, ¿no? Pero bueno, claramente eh, la revuelta estudiantil de Córdoba, que arrancó en febrero del 18, que tuvo su punto máximo de explosión en junio, que tuvo en el 21 de junio su célebre manifiesto liminar, fue el punto máximo, el evento nodal, el evento más significativo de, de, de un proceso, de, de un movimiento estudiantil de alcance latinoamericano que, que, que reformó profundamente nuestras universidades y que aspiraba a reformar el conjunto de la sociedad. Eh, esta extensión previa a Córdoba es, eh, en, en el caso de la, de la que llevó, de la, de, de la que arraigó en América Latina, principalmente la europea, la de origen europeo. Hay también una genealogía norteamericana que se puede hacer de la extensión, que tiene que ver incluso con eventos previos al origen europeo de la extensión, con el, en la década de 1860. Eh, y esa genealogía norteamericana es interesante considerarla porque generalmente no lo hacemos, pero es la tradición que después también seleccionan, digamos ¿no? en los términos de, de Raymond Williams, eh, algunas concepciones que a partir de los 50 se van a instalar muy fuerte, como la de la transferencia tecnológica al campo de la producción, al campo de la industria, al campo de las empresas, y que, que un poco arraigan en esa, en esa genealogía. ¿no? Pero la, lo, que, lo que solemos entender por institución universitaria en América Latina, que es muy heterogéneo, muy diverso y que cambia con el tiempo, tiene que ver con la genealogía europea, eh, ...cuyo origen está bastante bien estipulado en las universidades inglesas de Cambridge y Oxford eh, sobre 1872. Y en esa genealogía la extensión, si se quiere, es el producto del encuentro de dos procesos culturales muy importantes... ...que estaban en curso en, en, en, a mediados del siglo XIX que tenían que ver, por un lado, con la reforma de la universidad, la universidad moderna, el modelo de universidad de investigación, el modelo humboldtiano, la universidad alemana, y por otro lado, la, el proceso de... conocemos como educación popular, no la educación popular que nos remite a Paulo Freire y a ese movimiento pedagógico-político de los 50, 60, 70, sino a la educación popular, si quiere, en nuestro caso, sarmentiana-valeriana, ¿no? La, uh -huh la generalización, de la alfabetización, la alfabetización general de la población para la homogenización cultural, para la formación de la mano de obra para la revolución industrial, para la formación del ciudadano, para los proyectos de democracia republicana, nacientes, etcétera. ¿no? Del, del encuentro de esos dos procesos surge la extensión como el instrumento de incorporación de la universidad a la gesta alfabetizadora. Y las primeras expresiones de extensión eh, de las universidades inglesas que mencionaban hacer en eh, la modalidad de charlas, de cursos de verano eh, conferencias eh, con los dos principales sujetos excluidos en la educación universitaria los obreros y las mujeres esa es un poco la modalidad después eso se expande muy rápidamente por América Latina por, perdón, por, primero por Europa y surge de otras modalidades como la universidad popular que también va a tener una expresión fuerte en América Latina que politiza esa función. La liga a las discusiones y movimientos políticos y a, la, y a las discusiones ideológicas de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, a las ideas y a las reinterpretaciones pedagógicas de las ideas socialistas, comunistas, anarquistas y, y generan ahí una, otras conceptualizaciones. Pero en el inicio tenía que ver con eso y en el inicio va a tener un perfil obrerista. Si se quiere como tener una idea de, del sentido liberal de esta extensión primigenia, creo que hay una frase de Rafael Altamira eh, que ayuda a pintar esto. ¿Conocen a Rafael Altamira? Un filósofo del derecho, profesor de la Universidad de Oviedo, eh, encargado del departamento de extensión universitaria de la Universidad de Oviedo desde 1892, que le dio un fuerte desarrollo a ese departamento y una fuerte vinculación con los obreros. Eh, y que va a ser un personaje muy importante porque va a ser uno de los de las principales figuras de la difusión de la extensión en América Latina, porque Altamira hace dos giras por América Latina, desde Montevideo y llega hasta Ciudad de México, y pasa por todas las capitales universitarias. Era un personaje importante, por ejemplo, cada vez que llegaba a un puerto de una capital de un país, lo esperaba el presidente de la república de ese país, eh, y Altamira, hoy los presidentes ya no esperan a filósofos, ¿no? Eh, yo pensaba un ejemplo y creo que, que ya no, no se estila. Se esperan equipos de fútbol que compiten en Mundiales, ¿no? eh, de fútbol masculino que mm. compiten en Mundiales. Y, ah, no, sí. Más no así. Más no así. <risa> Filósofos. Pero lo interesante es que para, para calibrar un poco de la dimensión de esto, Rafael Altamira en cada, en cada ciudad que visitaba daba dos conferencias. Una sobre los temas de filosofía del derecho, que él, del cual él era profesor y figura destacada a nivel hispanoamericano, y la otra sobre la extensión universitaria. Daba una conferencia sobre la extensión universitaria que era, hoy le llamaríamos en la jerga actual, una innovación pedagógica, ¿no? Del momento. Ustedes se imaginan, hoy un filósofo esperado por un presidente que una de sus charlas de la extensión universitaria. Pero bueno, Altamira decía, en 1901, hablando de la misión de la extensión en relación a los obreros, que esta era elevar el espíritu, abrir los horizontes nuevos, dignificarlo, ponerlo en condiciones para que guste y paladee los grandes goces de la inteligencia que dan a la vida mayores encantos y compensan la monótona y al cabo embrutecedora repetición de un trabajo mecánico casi invariable. Leti, ¿cómo estás trayendo agua? Sí. Buenísimo. Te, iba, te lo iba a pedir si no... <risa> Eh, o sea, esa, la concepción era el trabajo mecánico de lo, del rigor de la vida del obrero. No se planteaba un, un horizonte de, de transformación de eso, pero sí la necesidad de remediar, de alguna manera aliviar a través de la cultura. ¿no? Eso era un poco la concepción, la concepción que llega inicialmente a, a América Latina. Porque decía que la extensión es a la vez productora y producto. Productora porque va a ser uno de los espacios de socialización del movimiento estudiantil que en las primeras décadas de, del siglo XX, sobre todo a partir de, de 1908 en adelante, empieza a organizarse y a generar cambios en su sociabilidad eh, preexistente hasta el momento. Hay una historiadora argentina que se llama Natalia Bustelo, quizá la había oído nombrar, estuvo el viernes pasado acá en, en Uruguay de una charla sobre eso una mirada feminista de la reforma universitaria, que ha hecho un, todo un trabajo de revisión muy interesante. Y, y ella analiza precisamente este cambio en la sociabilidad estudiantil de tipo patriótico y nacionalista. Los estudiantes se juntaban para discutir un himno, para discutir un pabellón, una, un estandarte, eh, y celebraban fechas patrias. Y empiezan a, a, en, en, en, en las primeras décadas de, de, del, del siglo XX y su fenómeno clave va a ser el, la, la revuelta de Córdoba y, su, y, y, y lo que conoce, conocemos como el movimiento de Córdoba va a ser lo que va a representar este cambio cualitativo político. Se van a vincular con los movimientos sociales, se van a vincular con los conflictos obreros, se van a vincular con las ideas y los, y los intelectuales y... y y revolucionarios y sindicalistas, anarquistas, comunistas, socialistas, que venían, que emigraban de, de Europa a América Latina en la, luego de la primera, en la Primera Guerra Mundial, eh, se va a, a encarnar en un proceso más profundo, demográfico, que tenía que ver con un acceso incipiente de las clases medias a la universidad y, y, y el reclamo que estas clases medias empiezan a hacer de democratizar a la universidad y la crítica que van a hacer a las universidades como reproductoras de las formaciones de élites para el gobierno de las repúblicas oligárquicas la crítica que van a hacer a universidades que eran muy malas, que eran muy malas que no investigaban que incorporaban la cultura letrada europea eh, como principio y final de, de, su, de su quehacer que tenían relaciones eh, autoritarias pero además de, eh, con cátedras que eran vitalicias y que se designaban, donde las iglesias, en algunos casos, no en el caso de Uruguay, Uruguay es como un caso raro, ¿no? Porque cuando todo lo que se reclamaba en Córdoba, y que por eso también tiene que ver con que explote tan, con tanta fuerza ahí, en Uruguay ya eran casi conquistas. Uruguay tenía educación gratuita por la ley de 1915, tenía gobierno indirecto desde 1908. desde 1908 los estudiantes elegían a un egresado para que los representara en el consejo. Entonces podían elegir a un compañero que había sido compañero de ellos hasta que se acababa de titular y ese era su, su delegado. O sea, había un co-gobierno directo ya de 1908. Eh, entonces esa era otra situación, pero en general las iglesias católicas tenían mucho poder en las universidades, etc. Y en ese caldo de cultivo y en esa articulación de procesos de distinto tipo se produce el movimiento de Córdoba que es, en los términos de Bustelo, la incorporación eh, de los estudiantes organizados al campo de los movimientos políticos, sociales de izquierda eso es una novedad, hoy lo damos por obvio pero eso lo produce Córdoba no existía antes eh, la extensión, como decía, en uno de los ámbitos donde los estudiantes se, se encontraban en una entrevista que yo le hice, Carlos Barro me contó que desde 1915 o antes los estudiantes de medicina con los de agronomía se subían a los trenes Iban dando charlas. El higienismo era otra de las corrientes, de las doctrinas, ¿no? El positivismo médico que influía fuertemente en el tipo de actividad que hacían. y dan charlas de prevención de enfermedades, etc. Llegaban hasta Progreso o hasta ciudades donde iba el tren. Que las estaciones de trenes y los trenes eran espacios de nucleamiento popular, natural. Eh, y en ese proceso es que los estudiantes se, se encuentran y se politizan y se reorganizan y producen el acontecimiento del Movimiento de Reforma Universitaria. Para ir más rápido, me voy a saltear un poco lo que, los aspectos del programa, del, del Movimiento de Reforma, el cogobierno, eh, la autonomía, etc. ¿no? Solo decir que fue un programa de, de democratización, no solo de la universidad, sino también de la sociedad. El, el, el, el, el, el, proceso, el, programa, el movimiento reformista es más heterogéneo de lo que solemos pensar tenía una pata liberal que es la que va a criticar el, no sé si ustedes conocen, pero el Che Guevara en, en, el, en el 59, hablándole a los estudiantes de, de, de la Universidad de Las Villas le, les decía, les decía eh, déjense de Córdoba Mario Piñeiro está llamando Leti, cuando yo hable mucho, haciendo sea, así, yo me callo. Yo trato de apurarme ahora. ¿Siguen llamando? ¿Sí? Y el Che decía, eh, vean, decía los estudiantes, vean qué pasó con los dirigentes de la reforma de Córdoba. Son todos una manga de reaccionarios. Vean qué pasó en las décadas siguientes. Y el Che se refería en realidad a una eh, fracción muy específica, muy importante en Argentina, pero, pero el movimiento de Córdoba es un movimiento de alcance latinoamericano, eh, que alcanzó expresiones revolucionarias en la propia Cuba. Antonio Mesa, uno de los principales dirigentes del movimiento reformista, es un mártir estudiantil abatido en Cuba. Eh, se refirió a la fracción irigoyenista, la fracción eh, que se va, que tiene mucho peso en, en el episodio en sí de Córdoba, ¿no? donde, donde los estudiantes piden la intervención del gobierno de irigoyen, donde varios de los, de los, de los reformistas como... Eh, como eh, bueno, no me sale ahora el... Me, me sale bueno, sí, del mazo, como del mazo, van a tener eh, una deriva política hacia el radicalismo y una oposición después al peronismo, que va a ser, también va a tener su propuesta de popularización de la universidad y se genera una cosa así, ¿no? Pero lo cierto es que, y esto es una de las cosas que muestra Agustelo, su trabajo, el movimiento fue muy heterogéneo políticamente y tuvo perspectivas de izquierda y de izquierda radical, que influidas por la Revolución Soviética, se planteaban la Revolución Rusa, se planteaba la creación de soviets universitarios, o de soviets Universitario, obreros universitarios, que van a participar de la semana trágica en, en Argentina, que van a, en el caso de Uruguay, que se van a vincular fuertemente con la FORU, con la Federación Obrera Regional Uruguaya, la expresión sindical más importante de, de, la década, de, de esas décadas, eh, que va a tener el entusiasmo de intelectuales como Mariati, el, el, el teórico marxista peruano, ...como Aníbal Ponce, comunista, etcétera, ¿no? Entonces, hay como una heterogeneidad del arco reformista... ...donde, para algunos, eh, la tarea finalizaba... ...la modernización de universidades muy atrasadas... ...y para otros, eh, esa tarea se formaba parte de una tarea mayor... ...que tenía que ver con la reforma social, como le llamaban los, los reformistas, ¿no? Cuestión que para ser más muy breve, más breve, muy breve ya no soy... Eh, y enfocarme en el tema que, que, que me plantearon hablar yo creo que se puede a nivel de interpretación digamos, se pueden distinguir tres tres eh, vertientes del extensionismo propiamente reformista es decir si el, si el extensionismo originario era culturalista, el término es de Jorge y liberal en el sentido que de la frase de Altamira que, que, que leí hace un rato, el movimiento de reforma universitaria va a producir lo que creo que podríamos llamar, parafraseando a Adriana Puigros, la pedagoga argentina, Adriana Puigros dice que... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, la palabra siempre se me va, así que yo creo que la anoté acá. Eh, sale siempre allá ah, ya, ya me salió dislocación Adriana Pudirós eh, dice que eh, Paulo Freire con, cuando, con, cuando publicó Pedagogía del Oprimido produjo una dislocación del discurso pedagógico moderno hasta entonces basado en la oposición eh, civilización barbarie. yo creo que de algún modo eh, el movimiento de Córdoba produce una dislocación en esos términos del extensionismo originario liberal, culturalista de origen europeo y lo vincula a concepciones y a prácticas y a orientaciones emancipatorias eh, y, y, de, y de esa complejidad de ese movimiento en varios planos creo que, el, que Córdoba va a producir tres vertientes de la extensión universitaria que son la novedad histórica y que son lo que con justicia podríamos llamar, me parece, un extensionismo de matriz reformista y que es el que ha, se ha desarrollado en América Latina, sea por el movimiento estudiantil organizado, con niveles de institucionalización, sobre todo a partir de mediados de la década, de mediados del siglo XX, en, en, en, con diferencias según las universidades, y que tiene mayores o menores eh, desarrollos, etc. ¿no? Esas tres vertientes son la extensión como vinculación con los sectores subalternos de la sociedad, ya sea organizados, de ahí originalmente la concepción era la de los obreros, ¿no? que además eran concebidos como, como la vanguardia que tenía a su cargo la transformación de la sociedad, tengo alguna frase como representativa de ese momento pero que para no extenderme mucho la, la salteo, o no organizados, las matrices más territoriales, comunitarias, etc. Una segunda, acá florecieron la, la, las extensiones que después empezaron a apellida, a ponerle apellido, ¿no? Extensión popular o vinculación popular, extensión crítica, ¿no? Eh, y las universidades populares que tuvieron mucha importancia en Perú, en México, en Argentina, en nuestro país también, es menos conocido. Una segunda vertiente que tiene que ver con la extensión como orientación de la ciencia al estudio de los problemas de interés general como o los grandes problemas nacionales que es una frase del movimiento reformista los grandes problemas nacionales el estudio de problemas e interés general creo que es la expresión de eso ahora en el, en el llamado artículo 2 de signo pero creo que es depositaria de esa tradición era desarrollar la ciencia que no se desarrollaba pero hacerlo eh, orientada al estudio de los grandes problemas nacionales ¿no? si se quiere lo primero es vincular la cultura y la ciencia y la educación a los olvidados de las grandes soluciones nacionales y esta segunda la, la, la ciencia para los grandes problemas nacionales para el desarrollo sería en términos posteriores etc. ¿no? y una tercera vertiente muy relevante pero menos que recuperamos menos que tenemos menos presente es la menos presente en algunas dimensiones muy presente en otra es la de la extensión en su dimensión pedagógica formativa, como medio de practicar lo que reclamaba Altamira para los obreros, pero para los propios estudiantes universitarios. Esto es, crítica de la formación profesionalista parcial y la extensión como algo que iba a desarrollar lo que algunos, creo que Gonza, o alguien en el video decía, eh, de humanizar ¿no? a, los, a los estudiantes al vincularlos con situaciones, con colectivos, con, colectivo, con personas que padecen situaciones de, de marginación social, de exclusión social, de, de, de, de eh, postergación en, en, en el acceso y en el cumplimiento a sus derechos, etcétera ¿no? Y también con una cultura amplia, y esto es lo que decía que estaba menos, menos conocido entre nosotros la matriz de la importancia de la extensión de la cultura, el desarrollo de las artes en una política de extensión. Eh, en, en el moda de apostilla nomás, pero que sirve para ver cómo eso es algo que, que de algún modo, en nuestro país se, se dejó de lado, en, en los 50, cuando se crean las primeras institucionalizaciones de la extensión en la Universidad de la República, la encargada de la reta. Acá los más jóvenes, capaz que no saben que. Saben que hay una sala del Sodre que se llama de la Reta, pero no se acuerdan quién fue. Los que somos más veteranos, ¿se acordamos, no? Eh, y, incluso hay todo un movimiento de la Feu para, para sacarla y eso, porque. Porque claro, la extensión era. se criticaba que fuera a leer conferencias o cosas en programas de radio. Pero había una cosa como de la cultura. Y en el 72, que hay una conferencia muy grande de extensión en Ciudad de México, la segunda conferencia de extensión y difusión cultural de la Uruguay, de la Unión de la Universidad de América Latina, que es una conferencia políticamente muy potente, la preside Leopoldo Sea, el filósofo mexicano, los grandes intelectuales de América Latina, 1972. La, la, yo hice un análisis de, de, las, de las resoluciones y las actas de discusión, que están todo publicado en un libro de 400 páginas, y la, la, encontré que las dos principales influencias que se pueden ver en cómo se pensaba la extensión tenían que ver con la pedagogía de Paulo Freire, con este proceso. ya había, En el 71 Paulo Freire había, había publicado Extensión de Comunicación, criticando la transferencia tecnológica, la tendencia para el progreso, y con la teoría de la dependencia, la crítica a las teorías de su desarrollo, etcétera, ¿no? La delegación de Uruguay ahí era presidida por Arturo Ardao y, y formaban parte también Ángel Rama y Emil Rodríguez Monegal, o sea, personas de las letras, que hoy no, no tenderíamos a vincular más con la extensión, ¿no? Y creo que hoy una de las cosas que falta en una política de extensión a nivel de nuestra universidad tiene que ver también con, con eso, ¿no? con esa área. Pero bueno, cuestión, para hacer algún comentario ya final, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien, estamos bien, ¿Sí? Ojo con eso, con decirme eso, le porque me parece como: o sea, estas tres, estas tres vertientes no son, no son eh, organismos así eh, puros, ¿no? sino que creo que son, es una mirada, una interpretación que tiene que ver con, con, con cómo se produjeron en realidad múltiples extensionismos articulados con las disciplinas, con las profesiones, con la articulación de disciplinas y profesiones en tradiciones institucionales, de facultades, de universidades. Con la, ustedes saben, la extensión es un concepto de frontera, no se produce autónomamente por las universidades, sino que producía también por los movimientos sociales, por, los, por las discusiones, por eh, los procesos políticos, sociales y culturales de sus contextos sociohistóricos, etc. ¿No? O sea que los extensionismos que se produjeron son múltiples. Pero creo que ayuda como a, a visualizar tres vertientes que son de matriz reformista. Eh, y si se quiere toda la discusión a la que estamos más habituados sobre la extensión, sobre las dimensiones ético-metodológicas, ¿no? la extensión asistencialista o, o transformadora, eh, autoritaria o dialógica, etc., son transversales a esas, a esas tres vertientes, ¿verdad? Son transversales. Eh, pero a mí me parece interesante recuperar estas tres vertientes para vincular a esta discusión con otra cuestión que creo que hemos perdido y que es necesario recuperar. Y con esto ya dejo de hablar de, de la parte histórica. Habría más para hablar de cómo se institucionalizó la extensión en Uruguay, ¿no? La década de los 50, los 60, los 70, etcétera, pero... Pero vamos a enfocarnos en Córdoba, que era la... También hay una discusión sobre cuándo termina Córdoba, si termina con la ley orgánica del 58, si ahí empieza una nueva fase, no hay toda una discusión ahí. Pero bueno. Eh, decía que me parece que hay algo que hemos perdido y que está en cómo concebían el, el movimiento de reforma universitaria, la extensión que era un discurso de totalidad, una visión de totalidad eh, universitaria en relación a los problemas sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Acá en la en el folleto eh, ustedes tomaron la, la definición del 2009. que, que es bien, que, bueno, a mí me encanta esa definición, participé en, en su formulación, etcétera, ¿no? y, y pauta y habla de un momento muy particular, que fue de, de, de ebullición, de, de, de gran impulso de la extensión, etcétera y también de grandes discusiones, ¿no? de grandes impugnaciones a esa, a esa definición. O posteriores, porque en realidad creo que estuvo casi nadie y me fue votada, pero... En ese contexto, no de la definición en sí, la definición creo que recoge estas tres vertientes, junto con esa preocupación, que yo decía, transversal, de las cuestiones ético-metodológicas de, de la extensión. Pero en sí la discusión... Eh, creo que de algún modo eh, nos encerró en algo en lo que creo que solemos caer, que es la, la discusión, a mi juicio, en general, que, que en general eh, nos hace perder más cosas de las que nos hace ganar, que la discusión sobre qué es extensión y qué no es extensión. Eh, yo vengo, como muchos de ustedes, de la, de la FEU, y de impulsar la extensión desde la FEU, y era una, un tema que siempre impulsamos con mucha fuerza, definir la extensión para que, no, para que no sea el todo vale, para que después no venga alguien y diga, participé en la tertulia del espectador, que ahora ya no está más en el espectador, <risa> no, no, eh, y, y eso es extensión, ¿no? En ese sentido eh, es importante, y en ese sentido y en el sentido más eh, más, eh, más amplio también, es importante tener definiciones políticas de la extensión, de la enseñanza y de la investigación para orientar hacia algún lugar la acción universitaria que si no tienen definiciones políticas de co-gobierno lo que sucede es que en el funcionamiento habitual de las sociedades capitalistas, quienes, mejor, quienes más se apropian de los frutos de los productos universitarios son los agentes económicamente dinámicos de la economía las empresas, etcétera, que mayormente pueden ...generar lobbies y apropiarse de, lo, de, de los productos universitarios... ...y resignificar la extensión en, un sentido, en ese sentido. ¿no? Ese es otro capítulo. Hay una contrarreforma de la universidad. Hablamos de Córdoba, pero tenemos que hablar de Córdoba... ...junto con una contrarreforma de la universidad... ...que se viene desarrollando en América Latina... ...desde 1970 hasta el presente. ¿Y que resignifica la extensión? Solemos pensar que no tiene una propuesta de extensión... ...el neoliberalismo, por decirlo así pero sí que la tiene y tiene una, una propuesta de integración de funciones y sobre eso si quieren después podemos hablar para no irme de las ramas lo cierto es que esta discusión de qué no es y qué no es extensión tenemos que ver cómo la damos para que nos permita distinguir eh, separar la paja del trigo distinguir cosas de otras y orientar una política pero no darla en un sentido que nos encierre y que nos haga perder una visión de totalidad de, la, de los procesos universitarios. Yo creo que esto además es subsidiario de un proceso mayor que tiene que ver con cómo se institucionalizó la extensión y cómo se ha desarrollado la profesión académica en nuestras universidades. Y que tiene que ver con el desarrollo de lo que podríamos llamar una concepción de la división de, social del trabajo docente ...según la cual, en términos de tendencia, que está muy fuerte en otros países... ...y que en nuestro país quizás no está tanto, pero que creo que igual se pueden distinguir... ...según la cual, se construyen perfiles de docentes, universitarios e investigadores... ...que son depositarios de mayor prestigio académico y retribución salarial... ...por vía de, de políticas de estímulo, y de estímulo a la productividad... ...en un régimen de competencia, y a la productividad de publicaciones o de patentes... Eh, y hay aparatos para eso y sistemas de investigadores y etcétera etcétera un docente de enseñante que, que se encarga en, en general o, o la tendencia es en condiciones de mayor proletarización de sostener la formación la enseñanza masiva del grado mientras que el docente investigador se va fugando del grado y se queda con los estudiantes de posgrado y un perfil extensionista que nuestro país es un perfil académico, es algo a cuidar y a defender. Y a defender integrando las funciones, eh, sobre todo. Pero que en, en casi todos los otros países América Latina son funcionarios. Andrés nos contará cómo es el UNER. Pero son funcionarios, no docentes, los que están a cargo del espacio de extensión y la gestión de los proyectos, etc. Eh, esa es una tendencia de desarrollo de la profesión académica que articulada la tendencia de la institucionalización de las funciones por sectoriales o, o, o secretarías o divisiones separadas, construyen perfiles y construyen esta cosa, ¿no? de los extensionistas, los investigadores y los que enseñan. La articulación de todo esto no ha, no ha generado una cosa de gueto que tenemos que, que, tenemos que eh, eh, cambiar, que tenemos que evitar, sortear, y generar, lo que decía, un, un, un discurso de totalidad de la, de la, del desarrollo de una, concepción, de, un, de una concepción general del compromiso social de la universidad que incorpore de modos diversos, variados, a, a todas las funciones universitarias. Eh, Y la coyuntura en que tenemos que hacer esto es radicalmente diferente a la, que, a la que teníamos hace 100 años, cuando fue el movimiento de Córdoba. La diferencia daría para, para hablar en media hora más. Pero, por ejemplo, eh, en, eh, en la actualidad, de las 100 entidades económicas más grandes, casi 70 son empresas y, y, y poco más de 30 son estados nacionales. Eh, la cantidad de investigadores que tiene Monsanto es mayor a los investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay es mucho mayor o sea eh, yo creo que si hoy, hoy una tarea grande nos tiene que llamar a, a construir un discurso de totalidad de la transformación universitaria en relación a la transformación de la sociedad en la cual funcionen las, las funciones universitarias de forma articulada eh, con mayores o menores niveles de articulación, etc. Eh, tiene que ver con desmercantilizar eh, la sociedad, la universidad, e incluso los modos en que pensamos nosotros. Y sobre eso también habría para charlar. Y eh, Para eso creo, y termino con esto, que recuperar las tres vertientes de la extensión de matriz reformista y ponerlas a jugar en, en una perspectiva programática para, ...para nuestro tiempo es, es, es interesante y ahí hay algo del legado que, que, que siempre en relación a la, a, la, a la invención... ...a lo que hay que inventar, podemos hacer jugar. La vinculación con los movimientos sociales, eh, en particular con, con dos de los, de los más grandes y más potentes de nuestro tiempo... ...como son el feminismo y los movimientos eh, por, por los recursos naturales o por la tierra... ...y en particular en la perspectiva de la construcción de lo común o los comunes... ...como han llamado algunos autores, ¿no? europeos pero también latinoamericanos... ...y en particular una conjuntura como la actual donde, donde vemos... ...a nuestro alrededor y más cerca de lo que pensamos... ...el crecimiento del fascismo ¿no? y el fascismo social... ...y del arraigo popular y territorial de los fascismos... ...en relación a, a espacios mercantilizados de producción de idea y de, y, de, y de subjetividad como son por ejemplo las iglesias neopentecostales que están en los barrios donde trabajamos entonces la capilaridad social de la universidad generando eh, otras formas primero entendiendo lo que pasa eh, con, con modestia hay que entender lo que pasa con ese fenómeno eh, lo solemos desacreditar de una y tenemos que ver qué pasa ahí que, con, con, ...con el fenómeno, por ejemplo, de ese, de las iglesias pentecostales, neopentecostales. De y después para generar otros espacios de, de reflexividad, de cultura, de educación, etcétera... ...es una tarea, los programas integrales, los EFI, pueden ser instrumentos para eso. La vinculación de la extensión con el estudio de los grandes problemas nacionales... ...tomando de nuevo esa expresión reformista, nos invita a pensar la vinculación de la extensión con la, con la investigación... Si en, el, si en los últimos años nos hemos preocupado mucho en la, en la vinculación de la extensión con la enseñanza y hemos generado los EFI y otras políticas para eso, creo que la vinculación con la, con la investigación es una tarea bien importante para, para este periodo y habría que generar instrumentos y cosas para eso. Y lo que decía también de esta tercera vertiente, formativa y cultural, donde también... Eh, hay, hay como mucha tela para, para cortar y para pensar y sobre eso tenía algún apunte para dialogar con el video pero quiero, quiero terminar por acá si no se va muy largo así que está